hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver otro programa que hay en esta página web hay muchísimos gratuitos en esta ocasión un reloj que podemos colocar en cualquier parte de la pantalla o solamente en el escritorio está en español si queremos tenemos una versión portable que no hace falta instalar consume cpu nada y ram muy poquita para descargar vamos a hacer clic aquí tenemos versión portable si queremos como ya he dicho antes yo voy a usar la versión estable de 64 ...porque me consume algo menos de RAM todavía. Vamos a ir a la ubicación de la descarga... ...botón derecho... ...extraer todo... ...esto es en Windows 11... ...extraer... Doble clic para comenzar la instalación... ...tenemos la posibilidad de cambiar el idioma aquí... ...pero vamos a dejar el castellano... ...desde aquí podemos hacer una instalación portátil también... ...marcando la casilla... Bueno, si queremos un acceso directo, marcamos la casilla o la dejamos. Comenzar con Windows para que arranque sobre el programa. Yo voy a marcar también para todos los usuarios. Si instalas como organizador, bueno, vamos a proceder ya a instalar. A ejecutar. Ya nos ha colocado directamente el reloj. Ahora mismo lo tenemos siempre delante, siempre visible. Vamos a ver si modificamos. Bueno, está la interfaz del programa. Podemos cambiar el tamaño la transparencia, el tema, vamos a probar Windows 12, podemos cambiar los colores, si queremos negrita, cursiva, en fin, alineación a la izquierda, a la derecha, centrada, este botón nos pone la fecha arriba o debajo, o en una línea todo, si queremos quitar la fecha, restablecer el color, nos pone el color del tema, vamos a probar otro, ese es muy soso, vamos a ver el vista, Neo2 está bien, también podemos cambiar la fuente aquí, la tipografía. Si queremos que la fecha y la hora no esté siempre delante, como ahora, ¿qué? vamos a seleccionar aquí, siempre arriba, perdón, solo en escritorio. Si escogemos solo forzado, solo en escritorio más forzado, forzoso. Con forzoso se va a ver la fecha, incluso cuando salga el pantalla. En resumen, que si no ponemos el modo forzoso, algunas aplicaciones del programa pueden tapar el reloj. El reloj lo podemos mover a cualquier parte de la pantalla, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado. Si marcamos la casilla de fijo en esa posición, entonces ya no nos deja moverlo. Desactivar o desactiva. Esto es para moverlo a golpe de clic del ratón, arriba, abajo, la derecha, izquierda. Lo queremos enviar al centro de la pantalla de un plumazo, le damos aquí. Con esta casilla marcada se inicia solo al arrancar Windows. Con este botón de bandeja enviamos a la bandeja del sistema. La interfaz está aquí. Eh, esta es. Le damos y la tenemos otra vez. Salir ya saben lo que significa. Si quieren donar, donan. Y ya está. Pues básicamente esto es todo. Si tienen cualquier duda me la dejan en los comentarios. Si la sé resolver os contestaré. Estoy muy agradecido por vuestra visita. Un saludo y buen día. Chao.